Bueno, nos están informando desde Cádiz, el Centro de Atención al Discapacitado de Juan Lacase, que varias personas han reportado hechos de, de fraude, eh, varias personas que han querido estafar a otras personas haciendo creer que están vendiendo un beneficio a nombre de Cádiz, cosa que no es así. Y justamente, bueno, para aclarar esto nos acompaña la coordinadora de Cádiz Juan la Lacase, Karina Pérez. Buenos días, Karina. ¿Cómo te va? Hola, buenos días, Darío. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, eh, ¿cuál es la situación que se viene dando y que, bueno, eh, pretendes aclarar? Bien. Nos informaron más de una persona, algunos familiares de, de chicos que concurren a la institución y también algunas personas de la localidad, que hay dos personas en un auto pidiendo eh, colaboración para CAVI. Parece que es bastante. Nos dijeron de que estaban pidiendo dos, dos mil pesos, tres mil pesos de colaboración para la institución. Y tal, nosotros queremos informar que no es así, que de la institución no nos manejamos así, no vamos puerta a puerta pidiendo dinero para la institución. Eh, y tal, además que es lamentable que utilicen un nombre de, de una institución a la que le cuesta mucho esfuerzo eh, solventarse eh, para estafar a la gente, ¿no? Sí, claro. Entonces, bueno, cl queríamos aclarar eso. Claramente se, se trata de, de, de, de una estafa. Sí, se trata de una estafa, sí. Nosotros eh, cuando pedimos en realidad la forma de colaborar con la institución, para aquellos que, que así lo deseen, es a través de socio colaborador, que cada uno colabora con lo que quiere, puede ser 50 pesos, 100 pesos, lo que lo que pueda. Es mensual, pasa a un cobrador por tu casa, se le entrega un recibo, o sea, es todo totalmente eh, en orden y esa plata se rinde, se gasta en la institución. Esa es la forma de colaborar. Eh, muchas veces hay beneficios como pueden ser rifa, venta de pizzas o ese tipo de beneficios que hemos realizado, pero también siempre eh, lo hacemos a través de, de la institución, lo notificamos en nuestras páginas de Facebook y de Instagram y, y bueno y siempre es con, con nuestro nuestro sello y todo eso para darle también tranquilidad a la gente que lo que está depositando, la confianza que está depositando en la institución se utiliza para los gastos de la institución, no esto de ir puerta a puerta pidiendo dinero así. Bien, esto justamente eh, no solamente eh, traiciona de alguna manera la buena voluntad de mucha gente, que siempre siendo para Cádiz sí. o, o cualquiera de las otras instituciones que a veces necesitan eh, organizar beneficios colaboran, sino que también de algún modo también impacta sobre la, la, la credibilidad, ¿no? porque después tal vez hay un beneficio y alguien se pregunta, bueno, ¿será verdad no será verdad? Por eso está bueno la aclaración, claro. cómo se manejan los beneficios de, de Cádiz para que la gente lo sepa y esté alerta también. Sí, totalmente, porque sí, afecta a ambas partes, ¿no? Afecta a la persona que es estafada eh, y también afecta a la institución en la credibilidad que tiene, cuando además son instituciones que siempre recurrimos a la solidaridad de nuestro pueblo, porque lamentablemente muchas veces no tenemos otra opción, y que responde muy bien nuestro pueblo siempre con todas las instituciones de la ciudad, entonces es una lástima que se den estas situaciones. Karina, ¿qué se ha podido hacer en cuanto, supongo, habrán hecho la denuncia correspondiente? No, más que nada estábamos informando ahora, en realidad yo me enteré hace un ratito y ya estaba empezando a, a generar estas redes que me parece que son las más efectivas porque ta, no tengo mayor información sobre las personas que están haciendo esta esta estafa. De todos Entonces, modos, siempre, eh, siempre tal vez convendría de, de, de manera formal sí. dejar sentada una, sí, una sí, denuncia, sí, ¿no? Sí. Bien. sí, sí, totalmente, el próximo paso me pareció que informar a la población era el, también el, el primer paso porque en la medida que todos estemos informados eh, no, estas situaciones quedan desactivadas Bueno, lamentamos la verdad que sea esta esta noticia Pero bueno, eh, convocamos a toda la gente a estar, atentas en, en, a estar atentos en estos, en estos casos eh, Muchas gracias y no sé si querés agregar algo más No, muchas gracias, muchas gracias por el espacio Lo que nos conecta está aquí Emociones, música, diversión Música en el aire. Conducción Darío Izaguirre.